Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube, ¿cómo os Vais? Bueno queridos, tenemos un montonazo de novedades que van a salir en este mes de April, de Abril Claro que sí, estoy recolgado Bueno, queridos bros, a ver, es eh, que tenemos un montón de noticias eso me pasa por no ir haciendo de a poquito. Eh, me gusta juntar todo en una sola cosa. Bueno, primero, eh, fíjense el tanque nuevo que va a estar saliendo, chicos. ¿Qué les parece? ¿Os gusta, o no os gusta? Tanque de Tier 10. Va a tener el cañón del e 100. Va a tener flotadores, va a volar y va a tener bocinas, chicos. Para poder avisar a los compañeros que tenemos al lado. Eh... Que te están... Que estás pidiendo ayuda o una cuestión por el estilo. Entonces, en base a eso, eh, fíjense la antena que tiene arriba, la antena está de redondeada, que podríamos decir tipo... No quiero decir marcas, pero un radar parece una cosa por el estilo. Y eh, bueno, con eso vas a poder tener más alcance de señal incluso. Así que bueno, no sé qué les parece a ustedes. Me gustaría saber qué opinan en los comentarios. Déjenmelo. Y la verdad que va a estar bastante, bastante roto. Va a ir tipo como si fuera sobre hielo. Eh, así que nada, es un video que sacó World Gaming y que bueno, sería el próximo tier 10. Así que bueno, chicos, eso por un lado. Quería mostrárselos para no dejarlos afuera de eso. Punto 2. Vuelven, esto me interesa muchísimo. Vuelve lo que es la búsqueda del de tesoro. Scavenger Hunt. Esto va a estar buenísimo. Mira, con gente lo digo. Buenísimo va a estar. Porque es más. Mucha de la gente que me sigue aquí en YouTube, eh, lo hizo en principio alguna vez, básicamente por la cuestión de los códigos que nos da Wargaming a los que somos Community Contributors y eh, en base a eso nosotros los vamos publicando y ustedes tienen que ir buscándolos. Y bueno, así fue que me conocieron algunas personas y os estoy muy agradecido a todos vosotros. Entonces, bueno, a ver qué dice la búsqueda del tesoro de las comunidades, no sé qué. Sumaremos varios nuevos CC. Eh, de hecho, aprovecho para mandarle también un saludo a Tío Stalin, que es nuevo CC de WOT. Así que le mando un saludo enorme. Todavía no he tenido el placer de poder tenerlo aquí en el canal ni charlar con él, pero pronto puede que lo traigamos. Lo traemos de las mechas, de las orejas, si no quiere venir. <risa> eh... La búsqueda del tesoro comienza el primero de abril, chicuelos, con nuevos códigos cada día Mientras más códigos tengas, más recompensas podés eh, recibirás, acá te dice, ¿ves? Cada código otorga una misión del juego, que son re sencillas, es tipo una misión como para decir Bueno, te tengo que obligar a que hagas algo, pero es... no me acuerdo qué. pero tipo, jugar una partida Algo así Posicionarte de los 10 mejores O sea, en algún momento del día la va a hacer seguro, ¿ves? Es mejor, o sea, una partida Más o menos buena, ni siquiera eh, Pero hay un detalle Solo puedes completar Esta misión una vez por Cada código que consigas, claro pues si no, te la pasas todo el día haciendo misiones Entonces si quieres todos los premios, debes Entrar a los canales de nuestro CC durante el mes Les aclaro una cosa, esto Va en unión Y comunidad con la gente Por supuesto de NA, bien O sea, somos NA y, y LATAM Y SA Juntos, unidos por un mañana mejor. La entrega de los códigos continuará hasta el 30 de abril, o sea que son 30 códigos. Eh, y recibirás un total de 3 reservas personales por cada código, o sea, un total de 90 reservas personales. Porque vos decís, claro, sí, 3, sí, 3 no es nada, pero si juntaste todos son casi 100 reservas personales de experiencia de la tripulación, experiencia libre. Y, wow, chabón, eh, créditos Créditos, eso es lo que me encantaría que haya Créditos, queremos créditos Queremos más créditos ¿Dónde hay? Eh, experiencia de tanque, experiencia de libre Y experiencia de la tribu mm, Es una pena, es una pena, pero me parece Que no va a haber, creo, vamos a ver Botiquines, día de concha premium nivel de experiencia eh, Si recolectas 25 mil Eh, 25 te dan 30 mil 25 mil código eh, 25 códigos de SC, 30.000 de experiencia. Eh, para que puedas obedecer al vehículo usado para completar la misión. Tengan en cuenta esto, chicos. Tengan mucho cuidado. Porque yo lo he hecho con un tanque cualquiera. De esa misión. Y por ejemplo, con el Lowe, Me acuerdo que he hecho una. Y se me fue 30.000 de experiencia al Lowe. Entonces, ¿para qué quiero 30.000 de experiencia en un que no, no me sirve para nada. Eh, Completa la misión Búsqueda del Tesoro 30 veces y te van a dar esto 5x5. Eh, eh, luego de haber utilizado la primera victoria. Posicionarte como siempre entre los eh, mejores 10 jugadores. Bueno, acá te dice Visita el Foro. Y eh, Codimense es en marcha en Búsqueda del Tesoro el 1 de abril a las 17 PT, a las 19 Central y a las 20 ET. No sé, fíjense sus horarios porque me ve gente desde México hasta Chile, Uruguay y Argentina. o sea, por el, Pasando por todo lo que es el medio... Eh, fíjense en ustedes, pero acá tienen los canales de Twitch y de YouTube y cito cito web, cito web, es el medio ver, Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, que se me va. Bueno, eh, tan rewards, otra de las cosas que son que es muy importante el tan rewards para aquellos jugadores que quieren sacarlo. Eh, este mes se va a estar entregando. Lo que es el TAG, el taj, el tag TOG 2, el Tipe 64 y la querida y vieja caja de zapatos Su 100i, que está aquí toda dorada. Así que aprovechemos eh, a sacarlo, vamos a ver algunas misiones que tenemos que ir haciendo. Eh, fight a Battle, o sea, por, una, por jugar una batalla nomás, ya tenés 100. Después te van dando, mira, um, camuflajes. Eh, ah, mira, te dan el el simbolito este que, que está yo lo tengo en mi mod está con mi carita después te dan experiencia ganada en batalla experiencia en la tripu kit de reparaciones eh, pintura eso camuflaje raciones chocolate coca eh, después ópticas mmm, apuntamiento mejorado después te dan fragmentos estos que están buenísimos estos fragmentos sirven para poder ir haciendo más rápida o acelerando lo que es eh, las ramas que vayas investigando ¿no? y después te dan caja de herramientas barra de carga eh, calibre grande después una entre esto Esto ya tenés que elegir básicamente lo que vas lo que vas pidiendo vos ¿no? te, tal vez te sirven mejor los tres días premium y el espacio de garaje te sirven mejor el por 5 porque tenés que levelear algo yo que sé o preferís ganar 220 tokens del de, eh, tank rewards y después al final ya como premio final Tenés el TOC 2, la... Es, es, es, es, es, es malísimo, o sea, está bueno. A ver, el TOC 2 tiene algo, lo jugué muchísimo en la cuenta de jerry más que nada, porque siempre terminamos los directos con, la, con el TOC. Lo que tiene es que es muy muy lento, mmm, es hiper, hiper, hiper mega archilento, y eso lo hace un tanque bastante limitado. Después tiene un gran cañón, la verdad es que pega bien y no tiene una mal recarga, o sea, está bastante bien en el sentido, pero ya el tamaño y el blindaje y la movilidad, o sea, termina siendo como, como ecuación que el tanque sea malo. Está bueno tenerlo, yo de hecho lo voy a sacar, porque la, la, los 7 días de cuenta premium no me sirven porque tengo 250 días de cuenta premium. La asocianilla la tengo, el tipe lo tengo y me falta el TOC que lo quiero ahí tipo coleccionable. Pero si ya tenés todo esto, puedes tranquilamente, o tal vez no los querés, no te sirven puedes elegir por... Una semana de cuenta premium de Watt. Y recuerden que esto cliqueas acá y lo podés correr. Porque hasta ahí antes no lo veían, no sé qué, decían, eh, pero tengo estas tres cosas y ya las tengo. Bueno, corres acá y tenés eh, un día. una semana de cuenta premium. Así que denle duro también a lo que es el tan reward chico, que va a estar muy, muy bueno. Va a ser cremita de la buena eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La fiesta esta de esto. Fíjense que son todos beneficios para nosotros. Eh, la verdad que Guardamín acá se puso las pilas. A mí, en lo personal, yo porque soy un poco pedigüeño, me gustaría que nos tiren algo ahí para los créditos que venimos medio cortina. Pero no se olviden también que es verdad, Nando, no seas, no seas eh, suela de zapato. Que es verdad que este mes tenemos, eh, vuelve lo que sería línea de frente. O sea que recuerden jugar línea de frente para hacer créditos chicos, no hace falta que les recuerde que arranqué la última línea de frente con mil créditos y la terminé con 27 millones está bien, tenés que sentar la cola en la silla y darle y jugar, y jugar y jugar y jugar y hacer buenas partidas para terminar como general, capitán, mayor, lo que sea pero, le pones una buena reservita de créditos, jugás con tus tanques premium de tier 8, si tenés tier 8 por supuesto y si no eh, jugás con tanques de línea y no tires una munición de oro si es que querés ganar créditos al fin y al cabo es la, es la movida, ¿no? Porque... Pero a mí me encanta, me encanta. Amo la línea de frente. viviría Si la ponen como definitiva, creo que dejaría las aleatorias y me iría a jugar siempre línea de frente. Bueno, eh, festejaremos con misiones diarias especiales. Y esto cuando comienza es, es como una fiesta de, de chocolate, ¿no? Parece tipo así como de Pascua. Eh, pero tiene que ver con el aniversario de World of Tanks. Eh, creo que son 10 años, me parece. Bueno, o algo así. O algo así, no me acuerdo, pero sí, creo que son 10 años. Eh, donde América del Norte y América del Sur, eh, del 3 al 14, misiones diarias y especiales y te puedes ganar un unicornio, que es el cosito que está acá abajo, tenés que registrarte de 29 de marzo a partir... ¿Cómo confirmar la asistencia? A partir del 29 de marzo a las 23 hasta el 14 de abril y tenés que apretar aquí, registrarse y listo. El paquete celebremos, te van a dar dando cosas y además puedes, si tenés la posibilidad... Eh, Compras el donut dorado Que creo que en Argentina vale unos 500 pesos argentinos más o menos Le pones comprar ahora si tenés ganas Y te van a dar eh, el unicornio S, 20 reservas personales Del 50% de créditos Por una hora, el donut dorado Y 3500 de oro eh, No sé yo no, no Ya les digo, siempre que haya que comprar Algo con dinero real, yo no opino Cada uno tiene su economía porque me dicen eh, Pero es muy caro, es muy barato, no sé Depende del bolsillo de cada uno Así que eso verán ustedes si les vale la pena, si no les vale la pena, si les sirve o no les sirve. Chiquis, chicuelas Después, a ver, quiero chusmear la, las ofertas semanales de abril. A ver qué va a haber. Para chusmear nomás. El Fort Nox, no sé cuánto valdrá, te da 10.000 de oro y 10 millones de créditos. Está carísimo. 9.500, 3.500.000, eh, 3.500.000, sí. Y 7 días, 3.700.000 y 500.000 créditos. Bueno, nada no, era para chusmear nada más. Bueno amigos, eh, después vamos a estar subiendo seguramente cositas que tengan que ver con el Tank Rewards. Eh, tenemos también la batalla de Berlín, ¿cierto? También es verdad. La batalla de Berlín en abril. Es que va a ser... mira acá tenés un resumen de todo. Tenés del 15 de marzo al 9 de junio la del pase de batalla. Todavía es claro, encima tenés la del pase de batalla. Del 25 de marzo al 15 de junio, temporada mapa global. Tenés del 1 al 28 Tank Rewards. Del 1 de Abril al 1 de Mayo. Misiones Universidad de Tanques. Cierto. Juega tu tanque. Que Ahora es Universidad de Tanques. Antes era. Juega tu tanque como debe jugarlo. Yo que sé. No me acuerdo. Pero algo así era. Eh, del 5 al 20 de Abril. En camino al 60TP. Si querés sacar el 60TP. Sería. Eh, esta fecha. Del 5 al 20 de Abril. Sería lo ideal. Digamos. Porque tenés. Un montón de descuentos en lo que es eh, Los créditos para ir sacando El tanque y demás cosas, así que Si te gusta el 60TP, dale power A esa línea Del 5 uh, De abril al 3 de mayo, misiones de maestría De tanques, del 6 Al 13 de abril, etapa, o sea, comienza el 6, línea de frente Y hoy estamos a primero, 5 días Perfecto, perfecto, buenísimo Del 7 al, me gustaría que sea más largo Igual, tipo Del 6 al 20, algo así Pasa que lo fundo. Si llega a ser necesariamente lo fundo a mí. Me hago 70 millones de crédito. Del 7 al 8 de abril. Misiones especial del Día Mundial de la Salud. Ah, buenísimo. Perfecto, me encanta esto. De paso les recuerdo, cuídense, cuídense. Si en sus gobiernos o en sus países eh, les decretaron que se queden en casa. Hashtag, quédate en casa y no salgas. Cuídate vos y cuida a tu familia y al resto de la humanidad. Punto y aparte, seguimos. Del 16 de abril al 2 de mayo Aniversario de la batalla de Berlín Acá está perfecto Bueno, después eh, ofertas de la tienda Premium ¿Qué van a estar vendiendo? Mirá, del 1 al 8, eh, estilos y camuflajes Y el patito, cuac cuac Del 1 de abril al 1 de mayo, oferta de locos, BT, artillería El T26 eh, Bueno, después fíjense ustedes las fechas El T26E3, el KB2R El M449 Liberté Este lo pueden sacar por bonos también Se los recuerdo por las dudas y si no por oro dentro del juego creo que está. No está con el camo del Liberté, pero es el M441, es igual. El FCM 50 toneladas, el T-34-3, día mundial del anime, emblemas e inscripciones de anime, 50TP, prototype, me gusta. Y el Somua me gusta más todavía porque es pesado y es autocargador y es bastante, bastante troll. Así que en ese sentido me gusta mucho el Somua. Bueno chicos, eh, hasta aquí el video de hoy. Eh, tenemos que hacer el sorteo del de video anterior. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, chiquis, acá estamos entonces. Este era el video. Y al final del video para aquellos que, digamos, también me sirve a mí para ver quiénes ven el video hasta el final. Porque si no, no tenían forma de saber que había un sorteo. Entonces vamos a elegir eh, requisito. Había que dejar el nick en eh, la descripción. O sea que vamos a sacar hasta que alguno... Porque muchos dejaron, eh, está buenísimo el video, no sé qué. Gracias, Nando. Punto. Y eso no vale porque necesito tu nick, básicamente. Elegir ganador, vale, vamos. Me. Uf, este. Martín K te mandaste un. un... Te escribiste la Biblia, bro. Eh, ganador, Martín K. Comentario super. Mm. Incluido en todo de la ciencia, verá los artículos, de, en fin, cuando tomarte informada que, que nos cuesta le de dejar Bueno, mi deducción es que alguna vez más eh, equilibrado, en líneas generales, está bien, pero ve, eh, por ejemplo, que quisiera en, en campo de batalla. Ok, perfecto, sí, pero este no vale. Te agradezco un montón, Martín Cap, querido, pero este no vale. Porque no me has dejado tu nick, o sea que no viste el video hasta el final. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto. Mauro XS de Hermanos de Sangre, perfecto, te has ganado. Eh, tú el día de cuenta premium chicos La verdad que estoy muy agradecido Gracias, en, en serios, en serios eh, Bueno chicos y ya está, básicamente eso Espero que les haya gustado el video, como siempre les digo eh, Suscríbete al canal, deja tu like en el en, en, abajo en la descripción, deja tu, tu like, tu comentario, de lo que quieras. Acá siempre será bien recibido y siempre bien respondido por mí. Espero que, como les dije recién, que les haya gustado, que jueguen a todo lo que tenemos que jugar este mes, porque tenemos un montón de cosas, un montón de beneficios. Tenemos scavenger Hunt, tenemos Tank Rewards, tenemos Línea de Frente, tenemos la Batalla de Berlín, tenemos la cacería de huevos. Eh, la, eso de la dona de oro, no sé qué es quilombo, Tenemos un montón de cosas para hacer así que, así que los que están haciendo el mapa global y eso también O sea, hay 10 millones de cosas chicos Bueno, déjenme en los comentarios Qué les parece este tanque chicos Y si se creyeron que este tanque va a estar saliendo a la venta Les digo que, o mejor dicho en la línea o en alguna rama Les digo que cayeron porque hoy es primero de abril Día del inocente Yo ya caí, Felipe me hizo una joda Y caí como un mongolo Así que bueno, eh, les toca a ustedes Si ustedes creyeron realmente que esto iba a estar saliendo A la venta Les mando un beso enorme, si se la creyeron Caíste, me río de ustedes mismos O de vos, mejor dicho, me cago de risa de vos Y nos vemos en la próxima Chau chau